Muy buenas a todos chicos y chicas, estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich Y hoy os traigo la nueva mejor sensibilidad que os traigo de Fortnite La he estado practicando esta última semana ya que llevo muchísimo tiempo sin al Fortnite Y esta última semana me he dedicado a jugar un poco Y de verdad, eh, he estado probando un poco esta sensibilidad en PC con el mando Y me va súper súper bien, va de lujo, es muy parecida a la última sensibilidad Pero... Solo cambiamos un par de cosillas Como veis, no, eh, no fallamos ni un tiro Con la arma de Fortnite De verdad, es de las mejores sensibilidades Yo, sinceramente, si estáis empezando a jugar con el mando O queréis pasaros a otra sensibilidad Esta es la ideal, yo creo Ya que no fallamos ni un tiro Es difícil acostumbrarse Porque es bastante rápida en temas de edición y construcción Pero lo que es el tema de apuntar Es súper buena, es de las mejores Bien, sin más preámbulos Vamos allá con la sensibilidad, yo no soy de los típicos que se pegan 5 minutos hablando para dar la sensibilidad, yo la doy al instante, ya que sé que muchos de ustedes estáis cansados de siempre ver a un youtuber que deja las sensibilidades para el final del vídeo o siempre las pone para la mitad, bueno pues así se las voy a mandar yo, ¿vale? vamos a dárselas poco a poco para así eh, enterarnos mucho mejor de por qué he puesto esa sensibilidad bien en primer lugar correr automático comando esto depende de la persona yo lo tengo desactivado pero tú puedes ponerlo como quieras construir inmediatamente constructor esto es activado obviamente es muy muy importante ya que solamente con un clic podemos construir cualquier construcción sin confirmar luego editar tiempo de pulsación al mínimo y vibración desactivada si desactivamos la vibración podemos acertar más balas y poder picar más rápido ya que no vamos a fallar tanto al no vibrar con el mando Bien. El multiplicador de sensibilidad la vamos a tener al 2,4 arriba y el 2,4 abajo, los dos tal cual iguales, ¿vale? Tal cual iguales y vamos a usar las opciones avanzadas, por eso se nos queda en gris la sensibilidad al mirar y la sensibilidad de apuntado. Por cierto, sígueme en Twitch que ahí estamos regalando pagos todos los días. Bien, velocidad horizontal de la vista 55% y velocidad vertical de la vista 59%, siempre la de abajo tiene que ser un poquito más alta... Que la de arriba, ya que así para cuando vengamos a rusear o cuando nos vengan a rusear con la escopeta podamos tener ventaja ya que vamos a ser más rápidos en girar la cámara y pegarle un tiro a la cabeza Luego potenciador instantáneo al construir activado y los potenciadores de giros eh, al 0% Realmente el potenciador instantáneo al construir eh, podéis desactivarlo o activarlo como ustedes queráis A mí me va mejor activado aunque no tiene mucho que ver ya que lo tengo al 0% los potenciadores y debería eh, ser igual activarlo y desactivarlo. Así que como vamos a tener 0% los potenciadores no nos hará falta. Bueno aquí hacemos una breve pausa para decirles que en esta partida me encontré a una persona invisible en una partida pública de arena. Estaba debajo de la arena y nos encontramos a una persona totalmente invisible. No sé si es un bug o un truco que ha conseguido el chico. No creo que sea hacker, simplemente es que sea un bug del juego o un fallo o no sé Pero como veis es totalmente invisible y no le podemos pegar ningún tiro Así que Fortnite arreglarlo Acá viene la clave chicos 11% en la velocidad horizontal de la mira y de vertical un 11% también Pero aquí está el truco, no sé si habéis fijado que los potenciadores tenemos un 7% y un 7% Aunque luego el tiempo de progresivo de potenciador tengamos un 0 Un 7 y un 7 en potenciadores de giro es muy importante ya que a la manera de construir y de disparar también afectan para las dos aunque no lo creáis, sí afectan para las dos cosas es muy importante ya que cada vez que disparemos en el aire una persona que esté en el aire le vamos a dar más tiros ya que progresivamente va a estar, eh, por así decirlo, eh, moviéndose no en el aire pues bueno, vamos a darle muchísimos más tiros en el aire así que eso es un trucazo del Tito Brian pero bueno, ese es un consejo mío, así que ponérselo si queréis. Bueno, en este canal se dicen las cosas claras. Lineal, lineal es mejor que exponencial, punto. Lineal es mucho mejor. Y luego lo, lo de arriba lo ponemos al mínimo, al 0,01. Vaya, Snipasos se ha comido ese pobre hombre. Bueno, lo dicho, que el lineal es mejor. Ponerse lineal, carajo, que es mucho mejor que exponencial, un cacho. Y ya está, ¿vale? Lineal, sin duda. O sea, esta temporada, lineal, y ya está. Bien chicos, este es un trucazo que no veáis para la gente que tenga el mando roto como yo Poner la zona sin uso al 25% arriba y el 30% abajo, te lo juro que es de lo mejor que hay Y luego pedal de control activado y luego lo demás al 1% De verdad, esta opción es muy buena, sobre todo la zona eh, de control, ¿vale? Si tenéis un mando roto que se les mueva el personaje solo, que si, que si se va para arriba mirando, no sé, que se les mueva solo el Mandito mando que lo tenéis roto del chino, que lo tenéis de 2 euros el mando. O uno que lo tengáis roto. Eh, cualquier cosa, da igual. 25%, esto 30% arriba y 25% abajo. La zona sin uso, súper importante. Y si no ponéis esto, la sensibilidad esta os va a surgir que va a ser demasiado rápida para ustedes. Así que si ponéis esta zona sin uso, va a ser muchísimo más lenta. Y de verdad, si lo llegas a controlar muy bien... Eh, esta sensibilidad os va eh, a dar la vida, básicamente os va a dar la vida porque lo vais a tener de todo Así que de fondo chicos, dejo una partidaza que nos hemos sacado en arena División 6, si no me equivoco, 7, no me acuerdo, pero estoy empezando a jugar arena Así que no se preocupen que no soy tan malo Aunque eh, también es verdad que esta temporada se me está haciendo muchísimo más complicado eh, subir puntos, pero también estoy yendo a rushear, pero bueno, lo dicho, os dejo la partida de fondo y bueno, eh, mientras tanto os voy a decir una cosa Si se van a la descripción en Twitch, eh, por favor, seguidme, porque os digo yo que jugando partidas privadas casi todos los días que podamos vamos a jugar partidas privadas regalando pavos, yo creo que es una gran oportunidad ya que eh, vamos a regalar cofres con que contienen dentro, pavos y skins exclusivas Así que yo haría eso, me seguiría en Twitch Y me pondría activo en Twitch Porque si consigues incluso 900 puntos del canal consigues un cofre de Street Loots Y dentro de un cofre de Street Loots podrás conseguir cofres y también pavos O sea, puedes ganar cofres, sí, puedes ganar cofres en un cofre <risa> Bueno chicos, suscríbanse al canal, <risa> adiós